De qué manera podemos enfocarnos y basarnos en ese deseo ardiente para empezar a completar un plan y ese plan llevarlo a las acciones y evidentemente compenetrarlo con cada uno de los pensamientos que tenemos. El objetivo de todo esto al final es que tú empieces una rutina y una disciplina con la cual día a día puedas seguir una serie de pasos para poder transformar ese deseo en riqueza. Y es lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de los seis pasos para transformar el deseo en riqueza, tal como explicamos anteriormente cuando hablábamos de piensa si y haga ser rico, entendemos y comprendemos que todo se basa en ser, hacer, tener. Ya hemos definido qué es rico, estamos hablando del tener, qué es lo que queremos poseer, ya sea en cada una de las distintas áreas de la ruleta de la vida, de la rueda de la vida finanzas, diversión y ocio, salud, bueno, cada una de las cosas que ya hemos visto con anterioridad. Y luego también hablábamos de qué tengo cuando hablamos del hágase es el ser. Ya lo hemos explicado con anteriormente, ¿en quién me tengo que convertir?